¿Estás finalizando el bachillerato y te vas a presentar pronto en alguna universidad? ¿O necesitas nivelar tus conocimientos para comenzar tu carrera universitaria con buen pie? La matemática es uno de los pilares fundamentales y la clave está en entender cómo debes estudiarla. La guía Epsilon. La solución a tus problemas es el complemento a la preparación que necesitas. Con tan solo 100 ejercicios desarrollados, te muestro la metodología que he utilizado durante la última década. Con más de 700 ejemplares vendidos y con métricas reales, te garantizo el éxito académico. Ingresa a Epsilon Academy en YouTube. Luego a la lista de reproducción, nivelación preuniversitaria. En este sitio te muestro toda la teoría que necesitas comprender para que pongas en práctica los ejercicios con tu libro y estudies a tu ritmo. En matemática siempre debes saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. El problema no es la materia, el problema está en la forma en que se ha enseñado. Epsilon, la nueva manera de enseñar la matemática.